Ana Belém Aicardi de Unión de Sunchales. Primero 100 metros. Y empieza ahora verdaderamente las estrategias a cambiar. Vamos a ver en qué momento tratan de romper. Se la nota muy firme en el nado. A la mar Platense. Un lado bastante profundo, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo siempre digo: todo lo que digo no lo digo. No. <risa> con el poco conocimiento que tengo de notación. Ah, bueno, ¿no? bueno, pero. A ver, es un, un nado con, con muy agresivo hacia adelante Pero también en el recobre saca mucho el cuerpo afuera El mentón ese no está muy pegado al pecho Entonces hace que el cuerpo se vaya mucho para arriba Se, se acercó bastante a Gabriela eh, eh, Icardi Sí eh, de Sunchales. Recordemos eh, es Muy que, estratégica esta carrera Claro, muy yo, estratégica. todos los 200 metros son estratégicos Sí, porque... pero pecho puntualmente eh, es una carrera muy pero muy complicada hasta para hacer la, la estrategia que digo cuando vienen codo a codo ¿eh? sí. ahora sí que se puede decir que hay una paridad absoluta la, la Mar Platense Me no quiere entregar pero parece que la Santa Fecina sí, le sacó una eh, pequeña ventaja ¿no? ha, ha quebrado esa posición con una abrazada por delante ahora se nota más claramente como Ana Belena Icardi de Unión de Sunchales quiere quedarse con la de Oro no se entrega la de Kimberley de Mar del Plata Acacio, vamos a ver pero nada ni nadie me parece que le saca ese primer puesto a la de Sunchales con 2.40-11. Se quedó con la de oro. Sí, también el...